Esta es la cabaña Fanten diseñada por la firma de arquitectura de Mogo. Este es un proyecto de proporciones entre el absoluto y la medida, una obra minuciosa que encuentra su dimensión en la posibilidad de amplificación perceptiva, vivir dentro de él significa colocarse entre las lentes de un telescopio, es el intento de enmarcar el espacio, de circunscribir, haciéndolo una obra de conexión entre el hombre y el medio ambiente con un volumen definido por la naturaleza, una arquitectura caracterizada por un perfil fuertemente inclinado que se adapta a la orografía del lugar. La cabaña se encuentra ubicada en las dolomitas de la roca Pietore de la cadena montañosa de Marmarol en Italia, en un espacio a 2.667 metros sobre el nivel del mar. La meta es lograr llegar, y la recompensa es contemplar la grandeza, reflexionar allí. Si deseas conocer más sobre la cabaña Fantón, visita Blogarte Plus.